Bueno, pues ya estamos de vuelta, estaba leyéndome yo aquí qué es lo que íbamos a hacer hoy porque nos acompaña Mario Martínez, vamos a hablar de tradición 2.0 y además hoy vamos a hablar de mucha tradición, pero además cómo nos la presentan desde los diferentes grupos que tenemos por aquí por Zamora. Muy buenas noches, Mario. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Aquí la semana que viene faltábamos porque te dábamos día libre. Sí, la semana pasada estuvimos de Vacaciones. descansito sí. y esta semana volvemos con, con más fuerza. Exactamente. Bueno, Mario, decía yo que hoy vamos a hablar de grupos de Zamora. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en nuestra sección? Pues hace unas semanas veíamos a lo que eran las escuelas de folclore de Zamora y provincia y hoy hemos hecho una pequeña selección, la verdad es que hay, hay más grupos de los que hablar, de grupos que dan clases de baile, de los grupos de baile que dan clases en lo que es la, la capital en Zamora. Uh -huh. ...dan clases de baile... ...que además acompañan después con una multitud de pues eso de seminarios... ...de talleres, etcétera... ...están en activo completamente... ...y lo que quieren, el objetivo es eso... ...trasladar y, y que no se olvide... ...esos bailes tradicionales de, de aquí de Zamora. Sí, la verdad es que la labor de los grupos no se no está solo... ...en lo que es enseñar el baile y luego poder hacer sus actuaciones... ...sino también en lo que son seminarios, charlas, excursiones, conferencias... ...bueno, la verdad es que hay una labor muy buena de los grupos... en ...tanto en esas clases como hemos dicho... ...y en otro tipo de difusión siempre de la cultura tradicional. Exactamente. Bueno, hemos tenido algunos de los grupos por aquí... ...que nos han ido contando cuando empezaban las escuelas, inscripciones, etc. Eh, ayer sabemos que la Morana iniciaba también su escuela de, de folclore... ...también con el baile de por medio, pero hoy vamos a conocer a eso... ...una selección de grupos y como siempre al final nos espera una sorpresa... ...que Mario siempre nos trae una sorpresa. ¿Por dónde empezamos, Mario? Bueno, pues vamos a empezar por el grupo Bajo Duero... ¿No? en este caso estamos viendo algunas algunas fotos de este grupo por ejemplo vemos el cartel que anunciaba la escuela uh -huh. eh, del grupo bajo Duero pues podemos hacer una pequeña reseña y es que podemos contar que ya empezó su labor didáctica en torno al año 89 y la escuela recibe el nombre de escuela de baile tradicional bajo duero ¿no? en este caso pues eh, lo que querían era esa labor de divulgación que hacían en los pueblos ¿no? representando los bailes tradicionales pues lo que querían era un poco llevarla a la gente desconocedora de ...de estos bailes, de este canto, de esta indumentaria... ...y mediante su escuela pues darle mayor eh, difusión... ...a lo que es esta cultura tradicional del baile. Eh, se centran principalmente en la danza... ...en el baile tradicional... ...pero también bueno, en sus clases pues dan otras nociones... ...como pueden ser los instrumentos tradicionales... ...la canción, la indumentaria... ...y más o menos actualmente la escuela de baile... ...cuenta más o menos con, con 100 alumnos... Eh, ...repartidos entre gente de todas las edades. Las actividades ya han empezado... Pero bueno, eh, la calle Puentica 3 de Zamora pueden todavía apuntarse eh, la gente que quiera todavía ir a bailar, siempre dentro del horario que tengan eh, libre. Eh, de octubre a junio, de 6 a 10 de la noche, de lunes a jueves, es cuando, cuando dan estas clases. Y a lo largo de toda esta semana, incluso la semana que viene, de 8 a 9 pueden pasarse por allí para ver los horarios que, que están libres. Paralelamente a las actividades de, de las clases, pues bueno, organizan conferencias, proyecciones y visitas a otros, a otros lugares, museos, etc. Etcétera, etcétera. Y bueno, poco más que contar de la, de la Escuela de, de Baile de Bajo Duero, más que la gente vaya y prueba allí, pues un poco lo que es esa labor de eh, quizá una fotografía de lo que eran los bailes tradicionales, ...y reproducir esa fotografía en, en los tiempos actuales. Exactamente, bueno, pues esta semana ya lo saben... ...podemos pasarnos por allí, por la calle Puéntica número 3... ...entre las 8 y las 9, vemos qué plazas hay... Qué, eh, ...dónde podemos encajar... Y, ...y pues nos informamos un poquito mejor... Con la, ...con la asociación y con la escuela de Bajo Duero. Vamos a dejar Bajo Duero y nos vamos a ir a, a los siguientes protagonistas... ...que en esta ocasión, creo que han pasado por aquí hace poquito... ...para contarnos... ...pues eso, que ponían en marcha las inscripciones para su escuela. Sí, en este caso el grupo de Don Sancho ya, ya estuvo aquí en este plató... Eh, por, ...contando toda esta iniciativa, pero bueno, también hemos querido... ...traerlo hoy aquí, pues como un grupo que podemos contar... ...que este año cumple 20 años su escuela y por tanto creemos... ...que es una escuela más que consolidada... ...y también eh, fueron en parte pioneros de la enseñanza de Pandereta... ...exclusivamente aproximadamente desde el año 95. Uh -huh. eh, las clases impartidas, eh, tanto en Zamora como en la provincia... Eh, bien por su propia iniciativa, por la iniciativa de Dos Pueblos, o bien también en colaboración con los eh, centros de acción social de la Diputación, pues eh, más o menos eh, ellos nos cuentan que a lo largo de estos eh, 20 años, cerca de 1.500 personas serán las que han pasado por la escuela de baile de Don Sancho. 1.500 personas, ¿eh? Son muchas. Sí, la verdad es que son, ¿Mm? son muchas y bueno, pues se supone de realce que la gente sigue viva sí, sí. para aprender estas tradiciones. Las clases que dan eh, la dan desde los cinco años y las imparten eh, de lunes a jueves de 8 a 9 los viernes a lo largo de toda la tarde y sábados por la mañana. Es decir, que la gente que quiere apuntarse va a tener un amplio horario para poder elegir los grupos. También han empezado ya las clases, pero todavía pueden apuntarse. Y aparte de las clases de baile, pues también tienen clases de canto, de pandereta los viernes. ...y organizan seminarios de cultura tradicional... ...podemos destacar por ejemplo... ...uno que hicieron de canción tradicional zamorana... ...otro de indumentaria de aliste... ...de baile de la montaña lonesa... ...bueno, uh -huh. pues multitud de seminarios... ...a lo largo de, de esta historia... ¿no? ...que hemos dicho que ya son 20 años... ...este año tienen previsto dos seminarios muy interesantes... ...que son el de danza de palotí ...y el de indumentaria tradicional... ...supongo que ellos eh, tanto por aquí... ...como por, por, por el internet... ...pues nos podrán eh, ir informando... Y aparte, pues bueno, a, a excursiones, actuaciones, fiestas, bueno, pues como todos los grupos, la verdad es que están moviéndose más que nunca en, en, en lo que es el, el terreno tradicional. Eh, hacen multitud de excursiones y hacen celebraciones pues en Navidad, Santa Cecilia, bueno, pues estas... Eh, cosas habituales ¿no? dentro de lo que es la música Pues también ellos lo, lo saben celebrar uh -huh. Justo y... estaba saliendo una foto ahora de una cena Sí, así que... probablemente <risa> Muchas veces coinciden, coinciden su cena con la, de, con la del consorte, con la de la escuela de folclore uh -huh. si Y es que todos, ¿no? se monta una fiesta bastante, bastante interesante uh -huh. Y bueno, pues las clases las dan en el eh, colegio Bisponieto Nieto Y la gente que quiera apuntarse a la escuela Pues viene en donsancho.org Bajodero también, bajodero.org don Sancho en este caso, punto .org, o el teléfono 980-525-008, pues van a poder informarse de los horarios que hay libres, etcétera, etcétera. Y bueno, aunque ya han empezado las clases, pues todavía acogen en su escuela a las personas que, que quieran acudir y dentro de ese horario, pues bueno. ...ya hemos dicho que, que pueden apuntarse... ...y disfrutar de todos los seminarios... ...y de todas las materias que ellos imparten. Exactamente, bueno, pues tenemos de todo... ...en Don Sancho, dan esas clases... ...en el Colegio Obispo Nieto... ...y podemos tener más información... ...en esa página web, www.donsancho.org... ...bajo duero lo mismo, bajo duero.org... ...y pues eso, que aunque ya han empezado las clases... ...todavía, todavía hay plazas... ...para que nos sumemos a esta iniciativa... ...seguimos conociendo esos grupos zamboranos y, y las escuelas que tienen y esos talleres y decíamos que hoy hablábamos de baile y, y precisamente pues son especialistas en baile, ¿no? nuestros siguientes protagonistas. Sí, en este caso podemos decir que es uno de los grupos más conocidos tanto en Zamora como fuera de ella Doña Urraca, ahí estamos viendo también su, su cartel ¿no? de, de la escuela pues también han comenzado las clases y por supuesto pues todo eso que vemos siempre representado en los pueblos o en las distintas festivales pues nos lo van a saber enseñar en, en sus clases y en este caso las clases eh, nos cuentan pues bueno que tienen distintas clases de iniciación tanto para adultos, para niños, etcétera etcétera. Eh, por ejemplo para los adultos nos cuentan que suelen ser de 8 y media a 9 y media para la gente que trabaja puedan, claro. puedan acudir y para los niños pues de 6 y media a 9 y media pues también tienen clases para los niños o también para personas adultas que tengan que ir en un horario más temprano. De lunes a jueves desarrollan sus, sus clases en el Colegio del Tránsito y también eh, de 8 y cuarto a 9 y cuarto por ejemplo nos cuentan que tienen clases de pandereta como ya hemos visto en otros grupos pues también en, en Duña Urraca tienen clases de pandereta y también de música tradicional, han comenzado este año a dar clases de 5 y media a seis y media, los martes, jueves y viernes, pues bueno, también para acercar esos instrumentos tradicionales a, a la gente. Eh, todavía se pueden apuntar, todavía, se, aunque hayan empezado sus clases a lo largo de estas dos semanas o esta semana, la semana que viene también, van a poder eh, matricularse en, en las escuelas y bueno, pues a través del teléfono 980-51-1110, muy fácil, 980-51-1110, o bien el contacto por internet, a través de Facebook si lo buscan, Doña Urraca pues van a poder eh, acudir a estas clases y conocer los horarios y por supuesto pues le van a contar mucho más sobre eh, las distintas eh, danzas que representan. ...y sobre todo también pues eh, lo que son la indumentaria tradicional... ...y distintas facetas, no solo del baile... ...sino también el canto, la pandereta, como hemos dicho... ...incluso los, los instrumentos tradicionales. Uh -huh. Así que tenemos también de todo con Doña Urraca... ...empezamos por el baile porque además cuando decimos Doña Urraca... ...pues es lo primero que se nos viene a la cabeza y decimos... ...jolín, qué bien bailan estos chicos... ...porque además siempre vemos chicos muy jóvenes... ...pero nos enseñan pues eso, desde los adultos, desde cero... ...también los niños desde cero... ...así que hay esos cursos de iniciación... ...y luego ya pues para los más experimentados... ...que quieran avanzar pues también... Eh, ...el teléfono 51... 980 -51 11 10 ...y si no por Facebook buscamos Doña Urraca... ...y yo creo que Don Sancho también lo tenía... ...y seguro que Bajo Duero también tenemos un enlace... ...por Facebook que nos encontramos a todos... Seguimos, Mario. Seguimos. Eh, en este caso, ayer fue la presentación de la Escuela de, de La Morana, el, uh -huh. el aula urbano de folclore de la agrupación belenista La Morana. Y en este caso, pues bueno eh, ayer hicieron las matrículas, pero a lo largo de estas dos semanas, pues por supuesto, también están recibiendo a toda esa gente que quiera apuntarse a, a, a lo que son las, las distintas aulas, que la verdad es que este grupo hace iniciativas curiosas. Porque también, aparte de lo que hemos conocido de los bailes, el canto, también, por ejemplo, hacen talleres de restauración de indumentaria y hacen talleres de cocina tradicional. Sí. La verdad es que las personas que digan, bueno, pues yo no soy muy hábil en el baile, pues bueno, quizás sí lo sean en la cocina claro. y todos estamos encantados de verlos bailar y de degustar los productos que, uh -huh. que ellos mismos cocinan, ¿no? Bueno, Mario, no es por nada, pero el año pasado nosotros fuimos a uno de esos talleres que era sobre cañas zamoranas y qué ricas estaban, que nos trajimos algunas para aquí, madre mía, qué buenas estaban. <risa> sí, la verdad es que muchas veces nos olvidamos de esas otras facetas ¿no? de la cultura tradicional y, por ejemplo, la cocina, siempre decimos, bueno, pues mi abuela cocina, pero también es interesante decir o saber cómo lo hacen claro. para no perder la cocina tradicional que al fin claro. y al cabo es, es saludable y, por supuesto, muy rica. Esta que te Claro, luego ya que nos salga igual, mira, están ahí precisamente con, con, con flores, finales, ¿no? Sí. ¿Son flores de, ahí están sí. haciendo flores de carnaval, si no me equivoco. Uh -huh. Y bueno, ahí vemos fotos de los distintos talleres. Eh, el aula de, de fútbol urbano de La Morana da sus clases en el pabellón de Arias Gonzalo. El día ayer, 1 de octubre, a las, a las 20 horas, ellos inauguraron la escuela. Pero bueno, se pueden poner en contacto con ellos, tanto por internet, como el teléfono 636-501-866 636-501-866 y allí pues, les informarán eh, de pues, todos los cursos, las distintas aulas, las distintas uh -huh. actividades que tienen. Aún así, los lunes también pueden pasarse por el pabellón para eh, bueno, pues, estar con el responsable, en este caso Francisco Iglesias, uh -huh. y poder hablar con él para los distintos eh, cursos de ayeres, que tienen. Sí, nos informe, ¿no? de todo. Eso es. En este caso, también ellos van a desarrollar eh, lo que es baile tradicional pero también danza ritual, lo que pueden ser danzas de paloteo distintos bailes ...panderete y castañuelas e indumentaria tradicional... ...ellos eh, cogen eh, niños desde los 7 años... ...o bueno, quizás si son más pequeños... ...y tienen suficiente forma física como para bailar... ...pues también eh, los pueden acoger... Uh -huh. ...y en este caso, pues bueno, eh, cuentan con... Eh, ...habitualmente colaboran con, igual que otros grupos, ¿no?... ...pero con el Consorcio de Fomento Musical... ...y con el Museo Endográfico... ...para desarrollar distintas actividades y bueno todos tenemos en mente pues por ejemplo aquel disco de, de villancicos o de canciones sí. de navidad que sacaron y bueno pues también este grupo está activo en, en esas otras facetas de la difusión tanto de clases como de publicaciones o, uh -huh. o de discos Puede. y bueno, pues desarrollan talleres monográficos como hemos dicho, y actividades, pues, excursiones sí, tipo, etcétera, sí. etcétera uh -huh. Bueno, pues en la Morana, en ese colegio Arias Gonzalo o el de los bolos, que lo llamamos también mucha gente lo conocemos así y en el teléfono, bueno, por internet por supuesto, y en el teléfono 636 501 866, ahí o los lunes nos pasamos por el colegio y, y podemos contactar, saber cuáles son esos talleres y cómo podemos apuntarnos y cerramos eh, el ciclo de grupos, ¿con quién? Cerramos este ciclo de grupos con eh, la Asociación Cultural Sedeiro, que hace poco cumplió sus 10 sus años en activo. Y este año pues, se abre otra vez eh, la escuela a todo el público, dando las materias de castañuelas, pandereta y baile tradicional. Las clases de castañuelas serán los lunes, según eh, nos cuentan ellos, las de pandereta los miércoles y las de baile tradicional los viernes, siempre en un horario que tanto pequeños como mayores puedan acudir. Ellos nos cuentan un eslogan, ¿no? han querido pues, mediante ese eslogan eh, un poco en focalizar ¿no? toda uh -huh. la labor de la escuela, ellos nos cuentan que ellos quieren echar un pulso positivo a la cultura tradicional y animarse a todo el mundo a unirse a ella, ¿no? pretenderle bueno. un toque fresco, un toque dinámico, un toque joven uh -huh. a esa escuela tradicional y bueno, por supuesto, están invitados todas las personas que en ese horario puedan acudir a, a asistir a las clases y en este caso a matricularse. Del 8 al 13 de octubre, por teléfono o incluso ya si quieren, pero bueno, van a van a recibir esas matrículas, que informar de los horarios y de todo el sistema, pues lo que pueda ser pagar la matrícula o, o acogerse a estas clases. Los teléfonos son el 687 022 772, 687 022 772 y 625 345-955 625-345-955 Bien fáciles Ellos desarrollan su labor en el Colegio de la Candelaria uh -huh. Y bueno pues eh, Están encantados este año pues de poner otra vez En marcha esta iniciativa Y acercar a toda la gente de, Que quiera conocer esta cultura tradicional Pues su, su hacer en, Tanto en baile, candeleta Como castañuelas muy bien, pues tenemos un repaso estupendo y no solo eso, sino que casi casi que podemos escoger grupos según el colegio que nos venga mejor cerquita de casa, ¿eh? que, que a veces también, claro, tenemos que pensar en esas cosas. Bueno, eh, Sedeiro, Castañuelas, pandereta y baile tradicional, castañolas lunes, pandereta, miércoles, baile tradicional los viernes y esos teléfonos 625-345-955 y 687-022-772. Pues hemos terminado por hoy, Mario, aunque nos queda la sorpresita del final, ¿qué vamos a ver? Sí, pues hombre, siempre que, que uno piensa en baile, y dice, bueno, pues dime un baile tradicional, pues siempre piensa en la jota. Uh -huh. Así que de un perfil de Facebook, la verdad es que tiene mucha difusión, y esto es un programa de televisión que desarrollan en la televisión gallega, australiana, la verdad es que ahora mismo no recuerdo cuál. Pues vamos a ver un, un pequeño remix que han hecho de, de Una Jota, y bueno, pues bastante curioso lo que, lo que vamos a ver. Bueno, pues así nos despedimos, Mario, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vamos a ver. Tocáisnos Una Jota, la que queráis. Bueno, pues tocamos, venga. Los asturianos van a caer de culo.